Ok, eh, yo he dividido, eh, he resumido este, las herramientas que yo uso, herramientas como les digo principalmente de hardware, pero voy a, de, de software, pero software pues programado. Este, más o menos las he dividido entre herramientas eh, gratuitas y herramientas no gratuitas. Eh, y eh, también he incluido ahí una categoría como herramientas en Moodle. Eh, eh, en el caso de las herramientas eh, llamadas gratuitas, eh, pues yo más o menos esta, yo diría que el orden en el que aparecen ahí más o menos ha sido la manera como yo he ido este, el orden cronológico en que comencé a empezar a utilizarla. Eh, yo he, inicialmente, cuando comenzamos este, la mitad del semestre de forma eh, a distancia, pues estábamos, como todo el mundo me imagino, estábamos todos este, medios perdidos en términos de, de, de qué, qué opciones teníamos, qué funcionaba, qué no funcionaba. Así que yo empecé a buscar este, alternativas. Inclusi inclusive, este, me parece que todo el proceso de que, que terminamos todo, más o menos uniformemente, mucha gente empezamos a utilizar Zoom, pues, pues fue yo creo que un proceso de unas cuantas semanas este, hasta que finalmente como que todo el mundo, bueno, no todo el mundo usa Zoom, pero, pero por lo menos en mi caso fue, tomó yo diría que unas cuantas semanas en lo que, encontramos esa herramienta como, como para para proyectar las clases así que yo inicialmente empecé usando una herramienta que se llama Journal yo es como Journal es una herramienta este eh, es como una libreta eh, es una libreta de notas que me permite escribir eh, me permite escribir en línea me permite escribir ecuaciones es una una herramienta open source eh, puedo por aquí darle una compartirlo de cómo es este, esta es la herramienta que yo estaba utilizando se llama journal este si buscan esa el nombre es muy peculiar así que si buscan journal en su eh, eh, si, si, disculpen eh, si buscan journal en, en google van a poder encontrarlo sin muy mayores problemas este en aquel momento yo tenía un ipad eh, relativamente pequeña, 9 de 9 pulgadas, pero por alguna razón pues, me parecía muy pequeña. Así que yo tenía esta, un dispositivo como este, que es, un, es, como un, es lo que se llama un, una tablet Wacom, que es lo que se usa, pero esto lo utilizan mucho los artistas gráficos. Y entonces lo que hacía era, esto lo conectaba, lo conectaba a, la, a la laptop. Y, y esto tiene un lapicito, un lapicito. Y bueno, y de esa manera pues, podía, podía proyectar, podía hacer algunos ejemplos podría escribir ecuaciones. Eh, inicialmente yo usaba una presentación, este, donde estaba ya la presentación directamente en, en, en pues, a lo mejor un tipo de presentación en PDF o PowerPoint. Eh, pero yo sigo, yo sigo siempre de la creencia de que, de que, de que este tipo de, sobre todo cuando uno enseña matemática. Eh, Llevarles el producto terminado de la ecuación, pues a mí, no me, a mí nunca me ha parecido que es una, una manera, no es, no es la manera que prefiero presentar las cosas. Yo, yo siempre prefiero escribir el proceso, que, que los estudiantes trabajen el proceso. Yo creo que también se da algo de, de, de, de, de que la estudiante pueda asimilar el material de una manera un poquito más gradual. Este, y hay una cosa, un término que escuché el otro día recientemente, que se llama memoria, le llaman memoria muscular. Y entonces que el estudiante, el hecho de tú escribir la fórmula, ir, ir escribiendo la ecuación, pues tiene un valor este, pues, desde el punto de vista de la enseñanza. ¿okay? Así que a mí me parece que, que, que en la medida, yo trato, probablemente en un comienzo pues presentaba tal fórmula y decía, de esta fórmula se deriva y llegas a esta, pero pero ya en, el, en los últimos eh, meses pues he optado por, por tratar de hacer el desarrollo completo directamente en, la, en, la, en, la, en el dispositivo que esté usando. Así que ese es el caso con journal Yo empecé haciendo, usando journal eh, Utilizaba esto que se llama, la, como les dije, el Wacom, que esto es un lapicito. Eh, pero en algún momento me doy cuenta que esto no era, descubro, pues que de, empiezo entonces a, a intercalar el uso de, de, de mi dispositivo digital este con el iPad. Y entonces, pues, pues una vez descubrí lo que se llama el Apple Pencil, pues evidentemente este aparatito, pues muy bien intencionado, es una herramienta que obviamente es mejor que utilizar el mouse para escribir ecuaciones pues dejé, lo cayó en desuso. O sea, sencillamente lo tengo, lo tengo aquí para propósito de demostración, no lo uso ya, ya prácticamente esto no lo uso, pero, pero es, es una herramienta, bueno, que como les dije, es, es una alternativa si estás usando este, eh, pues si no tienes alternativa de, de, de, de tener un iPad, un dispositivo este, que, que requiera un, un, un lápiz como el, como el de, como el del, del Apple Pencil. No este, nada, ese journal, este, como les dije, es una libreta. Eh, bien básica te permite escribir fórmulas te permite este, hacer gráficas dibujar ejes y ese tipo de cosas pero bueno nada esa esa fue la, la, la primera herramienta que yo empecé utilizando eh, eventualmente pues entonces dentro de la categoría de herramientas este de herramientas eh, herramientas gratuitas que realmente no es exactamente gratuita pues entonces empecé a, a utilizar el zoom la, la pizarrita del whiteboard que digo que es gratuita porque realmente está incluido por zoom y en el caso por lo menos nosotros en un tenemos una licencia institucional de zoom tenemos licencias institucionales así que bueno no es que es gratis pero pero obviamente está este nosotros tenemos acceso podemos utilizar esto que se llama whiteboard que es una eh, que como ustedes saben pues es una es otra herramienta que muchos colegas yo sé el departamento de matemáticas la han estado utilizando ahí están viendo la, la pizarrita verdad también con la pizarrita de whiteboard ahí? Sí. sí ok bueno pues nada ahí tienes esto como una especie de pizarra blanca se puede escribir con el mouse se puede utilizar entonces este dispositivo eh, pero obviamente si usted tiene una una, un, una laptop touch Puede, puede hacer el uso de esto inclusive lo puedes hacer a través del iPad. Así que es una es otra herramienta. Eh, yo diría que esto es con lo más parecido a la pizarra blanca que uno tiene en el salón de clases. Eh, bueno, en algunos salones de clases. O quién sabe si la llamada pizarra inteligente. Este, así que esta, esta fue la otra herramienta que yo empecé a utilizar. Eh, lo utilicé por un tiempo. Eh, una de las ventajas que tiene usar esa herramienta de whiteboard y yo estoy pensando que en algún momento zoom hará hará que esta herramienta sea mucho más poderosa que tenga más unas características que la, la haga que se parezca mejor a lo mejor a otras aplicaciones que les voy a mostrar ya mismo para el ipad eh, es una herramienta que la ventaja que tiene utilizar esta herramienta que esta es parte del ambiente de zoom y bueno no se dan esas situaciones que a veces uno confronta cuando te sales del entorno de la aplicación zoom ¿Okay? eh, así que esa sería este yo creo que esa es una de las grandes ventajas, una manera o sea te puedes mover de una manera bien natural pues porque es como que está está metida está incluida dentro de la de la aplicación de zoom este y como les dije pues es, es bien básica no tiene muchas eh, no tiene muchos eh, pues tiene, tiene lo básico un lápiz puedes hacer este dibujar cosas y es una es una herramienta como para, para como para uno dibujarse el dibujo. Obviamente aquí estoy usando el mouse, pero si usted tiene un dispositivo con Apple, y si estuviese usando el iPad, podría escribir mejor. Esa fue la segunda, yo diría el segundo intento de herramientas que yo utilicé para poder hacer este, incluir ecuaciones. Eh, y esto es lo que le llaman el, el whiteboard. El whiteboard es un. Entonces, de ahí, me fui moviendo entonces a, darle stop share aquí. Entonces, de ahí eh, hago la transición, eh, comienzo a hacer entonces la transición a utilizar el iPad. Eh, como les dije, una vez uno descubre, el, bueno, uno empieza a utilizar el, el Apple Pencil, pues uno se da cuenta, pues, la la, grande, la, la la ventaja que tiene utilizar el apple pencil eh, entonces pues eh, pues aquí empiezo a, están viendo ahí lo de notes empiezo a utilizar notes que es una que de nuevo es una aplicación gratuita entre comillas porque está incluida como parte del sistema operativo base de, de, de ipad este y nada más o menos esa, esa fue la evolución hasta que, bueno, y, y en el proceso hacía cosas usando Whiteboard, eh, podía ser que utilizara journal en algún momento, alguna vez se utilizaba Notes. Eh, pero eh, finalmente como que, pues, eh, empiezan a surgir más necesidades, más situaciones en donde requería utilizar otro tipo de herramientas. Y yo sé que Liz me había indicado de que tratara de, como a lo mejor un poco, traté de enfatizar en las aplicaciones gratuitas, este, eh, pero pues eventualmente pues uno termina, pues, eh, para poderte hacer la vida un poco más fácil, pues entonces empiezas a utilizar herramientas, este, que sean pagadas. Y ahí entonces pues termino, que es que realmente al día de hoy lo que yo utilizo como mi herramienta principal que es este Notability. Notability es, es, es lo que yo uso. Es lo que yo uso todos los días para dar clases. Este, pongo el precio, bueno, para que más o menos hagamos la comparación. Se supone que Notability es como que es una aplicación de tomar notas, que de hecho no solamente es para, para cosas de matemáticas, puede ser para cosas de... Eh, realmente es una aplicación general para, para, para, para el proceso de toma de notas. Eh, eh, Esta Notability, yo diría que los dos, las dos las dos aplicaciones principales Notability y, y, y la otra se llama GoodNotes eh, eh, creo que la eh, de los reviews yo he utilizado los dos pero me he quedado con Notability una de las razones por las cuales me gusta Notability pues la posibilidad de tú tienes como está este formato de un papel como digo yo infinito donde tú puedes seguir escribiendo escribiendo escribiendo eh, y eh, de esa manera, pues, pues, es algo que a mí por lo menos me gusta. Eh, en vez de tener una pizarra, pizarra, pizarra, pizarra, pues prefiero utilizar Notability. Eh, GoodNotes la he usado eh, intermitentemente en el proceso cuando me decidí entre, entre cuál de las dos utilizar. GoodNotes es un poco más, este eh, yo diría que como un poquito más bonita, tiene más, puedes hacer como que unos pequeños libritos, como unas libretas, donde tú puedes ir acomodando este... Eh, las notas de la clase eh, eh, en el caso de Notability pues no tiene esas esas utilidades entonces pues voy a hacer un share aquí a ver si voy a hacer ahora un share a mí yo soy co-host aquí así que le voy a dar aquí eh, voy a darle un screen broadcast acá yo espero que los puedan estar viendo para que más o menos tengan una idea de cómo de cómo luce Cómo luce este como luce las aplicaciones notability este nada es, es un enfoque más este ahí tienes la libreta tienes una hoja este yo pues voy a borrar esto okay, le quería darle aquí okay. así que ahí tienes la libreta eh, tiene pues tiene los elementos pues de pues yo lo que normalmente hago es que cuando llego al salón pues empiezo a grabar y abro abro esta hoja que está aquí esta es una hoja que como les dije es un papel continuo no tú puedes escribir diferentes fórmulas y ecuaciones y te puedes escribir cosas así este, pues nada como cualquier aplicación moderna pues te permite pues nada utiliza el método de, de handwriting este eh, puede exportarlo en pdf y todas las cosas que realmente tienen las aplicaciones yo creo que mi, me parece que la, la, la, lo más que a mí me gusta es que entonces puedo moverme aquí de página a página y entonces como que tienes ahí una, un documento continuo este, y sobre todo cuando uno está desarrollando un procedimiento pues tú puedes ver ahí la continuidad del proceso de lo que se hizo eh, así que Aparte de eso, bueno, tiene una, la facilidad de que tú puedes grabar directamente de la aplicación. Acá arriba tiene un como una especie de, tiene como un microfonito acá arriba, si te puedes grabar ahí directamente. Eh, yo prefiero grabar directamente de Zoom, pues porque la vida es mucho más fácil, porque lo, se guarda en alguna, algún lugar en, en el cloud de Zoom. Este, así que yo lo que hago es que entro a Zoom y le doy este Share a la pantalla. Eh, algo que empecé a incursionar recientemente es que el hecho de que tú puedes, yo escribo, como les digo, prefiero utilizar mi propio. estoy escribiendo mis cosas. Una cosa que me pareció interesante de que, que se pueda hacer: esto es un plugin que me costó, como, cuesta como cuatro dólares adicionales para Notability. Tú puedes seleccionar esta zona y le puedes decir convert to math y es entonces te permite entonces este convertir este una fórmula algunas fórmulas van más complicadas que otras pero puedes escribir cosas por ejemplo puedes hacer esto y entonces puede hacer utiliza esa tecnología además que es de Microsoft que que que hace reconoce handwriting conoce letras así que tú le puedes dar aquí y puedes escribir eso y puedes y puedes entonces reemplazarlo por una ecuación forma bonita yo esto no lo uso mucho en clase pero realmente lo empecé a descubrir recientemente pero realmente creo que la utilidad principal de esto es si el proceso de preparación de exámenes pues uno puede eh, pues nada puedo hacer copy de esa fórmula que estaba escrita a mano, pues me la traduce a, de hecho esta traducción es usando un, me parece que usan una cosa que se llama LaTeX, que es un lenguaje de, de, de escribir ecuaciones en matemáticas. Así que puedes hacer copy de esto y, y llevártelo a tu documento. Y pues por, pero por supuesto, como cualquier programa que hace reconocimiento de ecuaciones, pues, pues por ejemplo, si tú le escribes algo así, pues qué sé yo, yo ahí, por ejemplo, escribí, a veces uno usa por ejemplo, ahí no me reconoció el seno, el seno de, de, de teta, que es lo que normalmente es la, la. Así que tienes que tener, tienes que entonces escribírselo como digo yo en separado y bien nítido para que te lo haga. Pero bueno, es una alternativa. ¿Okay? Así que es una es una herramienta este. Aparte de, de escribir, escribir este a mano, pues puedes, puedes entonces convertir a ese formato. Eh, normalmente una de las cosas que yo hago a menudo, con, sobre todo en el proceso de consulta con los estudiantes que me preguntan cómo se hace un ejercicio, pues yo puedo, bueno, obviamente tengo la opción de demostrárselo en tiempo real, pero algunas veces pues no es tan conveniente, así que lo que hago es que el estudiante me pregunta que cómo hice este paso, entonces pues yo lo que hago es que le, le escribo el procedimiento ahí y, y, y pues ahí por ahí mismo se lo envío, este directamente por correo electrónico, se puede subir a pues nada, al drive, se puede se puede pues ahí hay a diferentes este herramientas disponibles en la nube, eh, así que este esta es mi como digo yo, esta es esta es la herramienta que yo más uso la uso siempre siempre que puedo y es este y me parece que es, es mi favorita eh, pero obviamente pues el, la otra aplicación que les mencioné que los mencioné es la, la de oí, déjame si puedo compartir por aquí lo de OneNote eh, se me perdió por aquí el icono GoodNotes porque es GoodNotes good pues mucho más más fancy este, tú puedes hacer este, estas libretitas como si fueran libretitas de la escuela y puedes, no ves buscando y no es bueno puedes puedes si es cuestión de escribir texto pues lo puedes hacer de esa manera sin mayores sin mayores problemas este no tiene por lo menos que yo sepa no tiene esa herramienta que te permitiste escribirle en un formato este eh, eh, eh, como digamos yo este, un poquito más estilizado tipo libro de texto este pero sé que es la es la aplicación que más compite con notability eh, entre los usuarios eh, creo que eh, en el caso de OneNote tiene algo bueno bueno cuesta un dólar más barata eso obviamente la hace más este cuesta un dólar menos que la que el notability pero eh, eh, tienen también una versión eh, disponible en otros dispositivos y entonces la licencia es transferible entre todos los dispositivos. Notability es más, un, yo creo que es una aplicación que vive en el ambiente, el ecosistema, como le llaman, de, de, de, de Apple, ¿okay? de iOS. ¿okay? Así que en este, ese sentido, pues, eh, eh, tienes un poquito más de flexibilidad. Así que tú puedes crear aquí como unos libritos y puedes ahí poner tus notas. Y, y esa es una otra herramienta este, muy útil este, que pueden utilizar. Uh, les decía lo de ahorita los volviendo ahorita a lo que les mencionaba de de, de de alguna de las aplicaciones que les mencioné por ejemplo notes algo que a mí me ha resultado bastante conveniente es que muchos estudiantes que, que tienen su ipad y utilizan notes eh, lo que hacen es que por ejemplo si yo les doy algún ejercicio para que hagan pues pues lo trabajan directamente en notes que ¿okay? está escrito en el formato de letra la manera como ellos escriben y evidentemente el proceso de transferir este el proceso de transferir este, de enviarme la tarea o, o, o el ejercicio que les mandé a hacer pues es mucho más es mucho más este, mucho más conveniente porque no tienen que pasar por el trámite de sacarle foto al, al sacarle foto a la hoja de, de, de, de, de la tarea y luego transferirla que eso pues es un proceso a veces un poco está te, te integrando el uso de esta herramienta pues me parece que es muy muy, muy conveniente uh. Así que esa un poco resume, resume lo que lo, el tipo de herramientas que yo uso en tiempo real, eh, que ese eh, ese delay es posiblemente, bueno, yo, yo considero que es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos en, en este proceso de, de, de, de, de hacer educación a distancia, eh, pues porque. Podría parecer poco tiempo, pero sobre todo en el proceso a veces de, de feedback, de recibir retroalimentación de los estudiantes, pues a veces se torna eso un poco, este, eh, es, es a veces, parece, se torna, termina siendo mucho tiempo en ese proceso. de. Este, deja ver, que... Yo creo que una de las cosas buenas que tienen todas estas herramientas entonces es que el proceso de tomar notas y distribuirse a los estudiantes es prácticamente bastante trivial, es bastante trivial. Así que es una... Eh, los estudiantes me dicen ¿me puede, dar la, me puede dar las notas de la clase y pues, no, no, no, implica mayores, no, no implica mayor esfuerzo. Así que eso es, eso es una, una buena característica. Este, déjame regresar aquí a la presentación. Creo que prácticamente creo que esto casi, casi acabé con... Ah, eh, así que, volviendo al resumen inicial, este, tenemos entonces ahí, este, eh, les hablé de Journal, les hablé de Whiteboard, les hablé de Notes, les hablé de Notability, le puse una estrellita, que, la aplicación que más yo uso. Ah, eh siempre menciono eh, el hecho de que moodle tiene una, una herramienta que es bastante bastante útil yo lo he utilizado eh, cuando preparo exámenes este, a través de moodle que es que moodle tiene un editor de, de fórmulas y ese editor de fórmulas pues este, déjame darle por aquí lo voy a compartir por aquí y voy a ir al nave que eh, moodle tiene un editor eh, yo no sé a lo mejor algún colega puede me puede ilustrar la más más adelante a lo mejor ha hecho la, la, como digo yo ha hecho la investigación pero eh, no sé si si, hay, si ya hay algún plugin que uno pueda integrar algunas de estas herramientas de, que uno puede escribir a mano directamente pero bueno al día de hoy yo todavía no, no eh, estoy trabajando hago unas cosas como dice algunas cosas en moodle y hago eh, la clase, la prepara a través del iPad. Pero este, quería compartir con ustedes, pues nada, los, los que no la hayan utilizado. Este, vamos a ver si se está viendo ahí. Ok, esta es este Moodle. Este, tienes aquí entonces uno. Esto, si, tú, si tú quieres preparar, tengo aquí una. Mi laptop no tiene una pantalla muy grande, así que tengo que como que hacer uno. Eh, esto es una herramienta que yo he utilizado sobre todo para la gente que necesita tener ecuaciones en sus en su, eh, preguntas de exámenes. Y es utilizando este, este modo de ensayo, donde tú puedes literalmente formular un problema y, y que los estudiantes lo puedan ver usando notación matemática. Así que tú le puedes dar aquí a esta flechita y le puedes dar aquí a la calculadora. Y entonces tú puedes hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo ahorita y puedes escribir ecuaciones y escribir fórmula lo que sea ¿okay? y puedes entonces incluirlas como parte de tu documento no que esto es como una especie de lenguaje todo es lenguaje que se llama tec latex que es un lenguaje para la gente de, de ciencias mucha gente en ciencias físicas digamos o matemáticas eh, se utiliza se utiliza mucho eh, en algún momento en unas etapas eh, a lo mejor hace unos puede que lo haya intentado el semestre pasado bueno se supone que entonces cuando yo los estudiantes ven la pregunta van a ver esto esto eh, cuando veas la pregunta te lo va a traducir en, en, en un formato este eh, lo, lo vas a ver en forma en forma con el sub, sub, superscrito, lo vas a ver dónde está los símbolos griegos no vas a poder ver correctamente y las letras algún tipo de, de letra especial la vas a poder vi, ver bien eh. Y esto pues sirve bastante como para hacer preguntas, para hacer preguntas, que, que, que tú puedas hacer preguntas en Moodle donde tengas, puedas escribir la ecuación de la manera más, más correcta posible. Lo que les iba a decir entonces es que el semestre pasado yo hice algún ejercicio con los estudiantes eh, donde les enseñé a lo mejor algunos rudimentos básicos de cómo funciona este lenguaje. Y pues algunos me podían contestar la pregunta. Este, pues eh, un poco, les, pues uno les enseña este, el hecho de que puedes escribir con el, pones este pequeño símbolo y utilizas entonces el superscrito este y puedes hacer este otra simbología como por ejemplo puedes puedes escribir este por ejemplo símbolos como integral pero esto obviamente tiene una como digo yo tiene su curva de aprendizaje así que yo yo lo trataría, yo creo que sería conveniente utilizarlo, yo diría que en cursos más elementales posiblemente, cursos así como en cursos tipo álgebra, donde uno no tiene una, una posibilidades tan de que las ecuaciones sean tan complicadas necesariamente, y bueno, casi todos son combinaciones de superscritos y suscritos así que sería algo así, Vamos a hacer cosas así, y pues y así se supone que es el previo, así es como tú vas a ver, el estudiante va a ver la, la fórmula en, en pantalla. Este, esa es este, eso utilizando el editor de fórmulas que tiene disponible Moodle y yo sé que muchos colegas en mi departamento de matemáticas pues eh, lo que hacen es que colocan preguntas ahí este, y es bastante eh, eh, bastante poderoso pero de nuevo este requiere mucho tiempo y esfuerzo en lo que uno escribe esa ecuación y asegurarte siempre de que la ecuación esté debidamente esté correcta como uno quiere eh, así que más o menos eso resume lo que el, el tipo de herramienta obviamente pues esto es una herramienta que ya está incluida si usted ha hecho quizás en, en pues usted sabe que usted puede integrar esto y lo, lo, yo lo en, este, en nuestro caso lo, lo, lo ponemos más en el contexto de preguntas tipo ensayo que tú le puedes como un problema abierto y le puedes decir pero pero también lo puedes incluir como preguntas de escoge puedes puedes incluir toda esta fórmula toda esta formulación en ciertos falsos y todo ese tipo de, de herramientas de evaluación que ya ustedes, muchos de ustedes conocen.